Hola qué tal, bienvenidos a un nuevo video. Bien Paul, ahorita dónde andamos, diles. ¿no? Ahorita venimos a un lugar que se llama Pitillal que está muy cerca de Puerto Vallarta. Es un. es un ranchito, un pueblito que está muy cerca. Del centro de Puerto Vallarta Que son a 10 minutos pues, de Vallarta Pues sí, ya no es ranchito es una delegación de, de cerca de Puerto Vallarta Pero ya, ya es como una colonia ¿Ah? Bueno, es que yo digo ranchito Porque hagan de cuenta que hace bastantes años Como no había nada de camino hacia aquí Que se llama Pitillal Era como un pueblito lejano de Vallarta ah, No, sí es cierto Porque Pitillal tiene muchos, muchos años Sí, ah, sí es de los pueblitos que ya tiene bastantes años aquí Muy conocidos aquí en Puerto Vallarta Sí, la verdad los que vivan en esta zona Luego, luego van a decir, ah, Pitillal, ¿no? Yo Ajá. se lo conozco. Y luego es... El... Muy es una colonia muy grande, ya Exacto. se extendió demasiado grande. Mira, puedo volver el río. Ah, se nos olvidó decirle, la entrada de Pitillal es un río. Este río esta última vez creció demasiado también, igual sí. que el Guadalajara. ¿eh? E incluso más abajo, este mismo río lo excavaron para que no fuera a fallar y se fuera a, a desbordar el río. Vamos a enseñarles la, la plaza Ahorita vamos rumbo a la plaza Aquí es la entrada, enseñales Sí, esa, toda esta es la entrada Pasa por el puente Ya pasando el puente Ya es lo que se llama Pitillal o oh, el Pitillal De hecho, como pueden ver Ahí hay una primaria Que es la del Pitillal eh, Todos los que vivían aquí en Pitillal jugaron a esa primaria <risa> Exactamente de Navidad Exacto Lo que sí les digo Que Pitillal es una zona como un Tepito en Ciudad de México. Ajá, pero eh, chiquito. Como, ajá, pero pequeño. Venden ropa, venden todo lo que quieras. Aquí lo va a encontrar o sea, sí. hasta piratería. ¿sabes? Exacto. Incluso, de hecho, es lo que les iba a comentar. Aquí Pitillal se conoce mucho también por las personas que vienen a comprar muchas cosas piratas. Piratería, exacto. Exacto, porque ropa, es. ropa, bolsas, mochilas. Exacto, porque es más es. barato. Tenis, zapatos. Y muy económico por cierto Exacto, aquí es donde encuentras todo más barato en Pitillaja, listo Exacto ¿eh? Y pues es una zona muy comercial de Puerto Vallarta sí incluso aquí es más barato porque hagan de cuenta que también venden lo como podría ser en Guadalajara Como en Guadalajara un ejemplo, San Juan de Dios Ajá, exacto, lo aquí encuentras es similar, muy fácil aquí es similar Incluso aquí también puedes encontrar muchas cosas a mayoreo Exacto, y pues bueno, vamos a enseñarles Estaba viendo que los tenis 220 pesos ah, y 150 exacto Y de montón ti, vamos, ¿no? vamos para que los vende cerca sí, lo Tenis ¿verdad? 220 Fíjate que Paul, yo he estado mirando Que en varios lugares hay, hay tenis ya 220 pesos Pero no entiendo cómo Cómo los hacen Cómo <ríe> los hacen ¿Ah? Mira <risa> Mucha <risa> ropa También, también Aquí también venden mucha ropa de... Ah, sí, un bastante. Mucha oh, porque es la que más consume ropa. ¿no? Sí, el hombre como sea, compra lo que sea. Ah, Yo compro un pantalón en la playera nomás. No, pero la mujer sí es muy consumidora de ropa. Miren, ya ven, también aquí vienen a comprar sus vestidos de quinceñera. Ah. También cuando tú vienes a Pitillán, como tradición, venden unas paletas cerca de la plaza. Unas Exacto. paletas de hielo. Sí, ahorita. ahorita vamos a ir, a una tradición y ahorita vamos a enseñar las paletas, saben muy ricas Yo ¿sí? cuando estaba chiquito, venía con mi papá, con mi mamá y con mis abuelos a, a comer exactamente esas paletas de aquí del pitillán ah. Cuando decían, vamos a las paletas del pitillán y ya sabía, ya sabía que eran esas Y pues sí, son muy ricas y ahorita vamos a ir a comprar unas Ah, oh, Mario, las letras oh. Sí, estamos en Pitillal, las letras de Pitillal como las de Hollywood, exacto ahí te toman la foto, es el sello oficial como ya lo hemos comentado, las letras, es la iglesia pero ahorita está cerrada, yo pienso que más tarde hay misa, ahorita los vamos a dejar las tomas ahí. Más tarde aquí, en lo que es el transcurso de la tarde-noche es cuando se ponen muchas vendimias, muchos puestitos de gusguerías, ya sea elotes, con queso Tostitos, papitas, crepas, hay de muchísimos todo. puestos y de también venta. Aquí también se come mucho, hot, Ajá, exacto, hot, hot hamburguesa. dogs, hamburguesas, eso. Y sí, es que estaba mirando, pero todavía está cerrado. Sí, todavía está cerrado. Ya en el transcurso de la noche es cuando ya se pone, y Mario. Y a veces hay música aquí. ¿Cuándo son las fiestas del pitillar, no, Mario? Del septiembre, el 28 ah. de septiembre. Todas las fiestas de San Miguel de Arcángel, así se llama la iglesia. La iglesia de allá. ¿Sí? Primero llegamos sí, a nada. los paletos. Ya, están muy cerca de aquí de la plaza. Se llama Villaseñor, Villaseña. Paletería ah, Villaseñor. Realmente esta paletería es de una familia de aquí de Pintillas, más bien. Ajá, exacto. Miren, miren. Ah, ah. Dulce. ah aquí encuentras de todo, Paul. tiene la fecha desde 1951 Ya wow, hace 70 años ya, Paul Ya bastantes años Por eso son muy reconocidas Muy buenas okay. Era guau, wow, o sea, se ven ricas Esta es de vainilla, esta es mía ¿eh? Hola, buenas tardes Se ven rápido, muy rápido sí pues nomás se las dan, Paul Fíjense, tienen buenos precios aquí, eh esta, la, Las paletas de agua a 12 Paletas de leche 15 con chile, oh 12. No, con chile, una con muy... Helados 15 y 25 y aguas. Chicas 15 y grandes 25. Está pequeño, es un negocio pequeño, pero negocio pequeño. pero tiene demasiados años. Yo desde chiquito conozco aquí todo el tiempo. ¿Gustan? A ver, pruébala. Nomás ten cuidado que no se te vaya a pegar la lengua, ¿eh? Ustedes como comen las paletas. Chupan o muerden. Exacto. Chupan o mastican. Chupan o mastican. Yo mastico. <risa> Ah, yo no, yo chupo. Ah, no, no. La típica es la de vainilla. Aquí en, esa es la, la, la primerita, la estelar. la estelar. Y como es costumbre, en todo México, ah, ahí vemos ah, los tenis. Eso, exacto. Es en todas las colonias de México se ven esos tenis. Incluso hay ves que hay zapatillas Ajá. de mujeres ahí. Exacto. 15 pesos sale la paleta, Mario. 15 pesos. Ajá. Está barato. Está barato para hacer un. No, la verdad, tres pora. Ajá. Mario, allá también hay una michoacana, la famosa michoacana. Ah, ya, ya. Esa de ahí en todo México. Ajá. Ahí es donde venden aguas de sabor muy ricas. Te voy a decir la verdad, estas paletas son más buenas que las de la michoacana. Pero tienen que venir hasta pitillar, Mario. <risa> Michoacanas hay en todo México. Pero creo. cuando vengan a Puerto Vallarta, agarren un taxi o agarren un Uber Eats, o un InDrive. Ajá. Y digan, vamos al pitillar a la plaza Y pues les queda a un costado Ahí donde está el cel en la esquina A un ladito Exacto, hasta luego, luego Viene Mario fue a, tirar, fue a tirar la basura eh Recuerden, cada vez que vayan a un lugar Tirar la basura Sí, es lo que les mostraba Que hay muchísimos pájaros ¡Wow! Van a chocar con el dron Con el integrante Ya no lo van a ver más No, ¿Se sabe? ¿Se ah, No, pero... Supuestamente Ajá. porque había muchas pitillas. ¿Cómo le dicen de eso? De, de sacate, un sacate, no? Aquí había carrizo. Carrizo. Carrizo. Y ese... ¿Cómo llamarlo? Bambú. Ah. Y ahí tienen los pitillos, los indígenas. Ah. Okay. Por esa razón. Ah, okay. de ahí y se le quedó el pitillal. Ah, ah, realmente okay. es como una planta. Es una planta. Estaba, estaba al borde del río. Es un bambú. Ah, ah es un bambú, uh, realmente. Y, y carrizo o algo así que tiene hueco por dentro y hacen las, las, las, las flautas, pues. Ah, okay. Hacían pitillos y todo con eso hacían los indígenas. Ah, y entonces así se le quedó el pitillal. Ah, por el pitillo, ya viste. Sí. Ah, muchas, muchas gracias. gracias. Ven. Yo no sabía que era un tipo bambú que hacían las flautas los indígenas con ese bambú. Ajá, no llama, más que le llamaban pitillos, pitillos. Ajá, los indígenas. Ah, ya ves. Ah, ya Qué ves. Qué rápido. Siempre es bueno preguntarle a la gente. Exacto. A la gente adulta, mayor, o adulta. Mayor, tiene mucha, mucha inteligencia. Ajá, exacto. Es muchas, más sabia que uno. Muchas vivencias. Yo sabía una historia que el pitillal se llamaba por una planta que había mucho aquí En, en, en la parte del río ajá exacto y si es, ese es el pitillo ajá pero lo que yo no sabía que era un bambú y hacían flautas con el pitillo an los anteriormente ajá wow. los indígenas y algo qué viste Cazuelas ah, para que le regales a tu ah, suegra y te dé unos cazuelazos ah, en la cabeza <risa> Mira Paul, también hay para áreas para de comida no. Ah, mira, Hay de todo aquí, hay árboles, cintos, calcetines para, para que estrenes en sí, navidad exacto. y no te vuelan los pies ah, Cinturones para que no se te caigan también los lo, pantalones ajá, También lo que hay es verduras como mercados, tipo mercados Sí, también unos sacos al pastor también ahí pescados también ahí mira ahí venden Llegado al final de este sí, video. Si, tristemente, llegamos a otro video más con ustedes. Esperemos les haya gustado. Y dejen su like. Vayan a suscribirse. Activen la campanita. También vayan a seguirnos en las cuentas de Instagram. Que están por aquí. También vayan a seguirnos a Facebook. Que ya tenemos Facebook. Denle like y seguir. Y espero que les haya gustado este video de Pitillán. Y aquí a nuestra espalda está la iglesia de San Miguel de Arzángel. Exacto. Pitillal Mágico. Pitillán Mágico. <ríe> De veras, de veras fue el al mágico. mágico. Y pues bueno, esperamos que les haya gustado el video. Y nos vemos en el siguiente video. Hasta ah. la próxima, Mario. Ah. Y